a fondo e izquierda 4 corta a derecha 5 se cierra 3 corta e izquierda 3 se cierra y abierto a izquierda 3 abierta larga y derecha 2 larga sigue e izquierda 6 a derecha 4 corta e izquierda 5 corta sin corte 4, 30. Izquierda 4, corta, derecha 4, corta, abierta, larga, 40. Izquierda 3, sigue a derecha 3, se cierra, corta, 60. Cuidado, derecha 4, freno fuerte para recto a derecha, 30. Izquierda a fondo, se cierra, derecha 4, corta, 40. Izquierda 5, larga, sobrecima, derecha 5, corta, 40 Izquierda 5, corta, 40 Derecha 4, corta, izquierda 4, larga, sigue A ah, cuidado, freno, derecha 4, se cierra, 1, 60 Cuidado, horquilla izquierda, se ensancha, 50 Derecha 4, corta, izquierda 4, y derecha 4, sigue, 60 Cuidado, freno fuerte para recto a izquierda, corte abierta. Y derecha a fondo, corte e izquierda, 4, corta, sigue. Y derecha 3. Y derecha 4, 30. Cuidado, freno para izquierda, 1, media y derecha 2, 30. Derecha 3, corta, sigue, izquierda 3, abierta, larga. E izquierda 5 corta freno, para derecha 2 corta 50. Derecha 3 corta abierta e izquierda a fondo se cierra 4 larga. Y se estrecha sobre puente, 200. Izquierda 4 baches larga. Y derecha 3 sigue larga. E izquierda 2 sigue a derecha 6, 30. E izquierda 1, abierta, media A derecha 4, sigue E izquierda 5, corta Y derecha 5, corta, 30. Y cuidado freno, derecha 4 Se cierra recto a derecha sin corte 120 Derecha 4, abierta Y derecha 3 A izquierda 1, abierta, media 40 Izquierda 3, corta, 40. Izquierda 4, corta, sigue, a derecha 3, 30. Izquierda 4, larga, abierta. Y derecha 5, se cierra, 4, 40. Y cuidado, freno fuerte para izquierda 3, se cierra, 1, corta, a derecha 2, 40. <risa> Izquierda 2 corta sin corte a derecha 4, 30 Izquierda 5 corta a derecha 4 abierta e Izquierda 6 corta y derecha 4 corta a izquierda 6, 30 Y derecha 4 abierta, 30 Izquierda 4 se cierra, sigue, 30 Y peligro, horquilla cerrada derecha a izquierda a fondo larga, 500 Cuidado, freno para derecha 3 abierta, 80 Izquierda 5 se cierra Y cuidado, derecha 5 corta, freno fuerte, 50 Para recto a izquierda sin corte, abierta A derecha a fondo, a izquierda 5 larga, se cierra 4 Y derecha 6, 30 Cuidado, derecha 2 se cierra a izquierda 4 y derecha 3 se cierra A izquierda 4, 40 A izquierda a fondo, a derecha 6 muy larga sube Cuidado izquierda 4 corta sobre cima Y derecha 4 a izquierda 5, 40 sigue derecha Izquierda 4 corta y derecha 3 corta De Izquierda a fondo y derecha 5 Izquierda 4, sobre cima, a derecha, a fondo, se cierra, media, sobre cima. E izquierda 3, baja. Y derecha 3, abierta, muy larga, 60. Izquierda 5, larga, se cierra. Derecha 3, a izquierda 4, muy larga, se cierra, 1. 3, larga, se cierra, 40 derecha 5, media e izquierda 4, 40 y derecha 4, corta e izquierda 5 a derecha 5 30, cuidado, freno para izquierda 2, corta sin corte 30, derecha 5, corta a izquierda 3 a derecha 5, sigue a izquierda 4, abierta derecha 4 corta 40 a meta Oh, <laughs> my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 izquierda 4, se cierra 3, larga. Y derecha 4, se cierra 2, abierta. Y derecha 4, a izquierda 3, corta. Y derecha 6, sobre cima, se cierra larga. A izquierda 6, larga, se cierra 3, roca fuera, 40. 4 se cierra sobre cima, izquierda 6 abierta larga sobre cima, 30. Derecha 4 corta e izquierda 6. 50, izquierda 4. Y derecha 4 a izquierda a fondo, a derecha 3. A izquierda a fondo, 30.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 Peligro. Freno fuerte para horquilla cerrada, izquierda en cruce. Y derecha 4, larga abierta. E izquierda a fondo se cierra 4, 30. Derecha a fondo a izquierda 3, corta. A derecha 5, 40. Izquierda 5 se cierra, a derecha 5 corta, 30.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 Izquierda 4, larga, se cierra. derecha 4, abierta. A izquierda 4, corta y cuidado, freno para recto a derecha, 60. Izquierda 4, se cierra y derecha 4, corta. A izquierda 4, corta, 30. Horquilla derecha, 30.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 A derecha 5, corta, se cierra sobre cima, a izquierda, a fondo, sobre cima, se cierra 5. Derecha 5, sobre cima, e izquierda 4, 30. Derecha 6, sigue, e izquierda 4, larga, sigue. A derecha 4, se cierra, corta, 30. Izquierda, a fondo, freno, a derecha, 3, Acierta sin corte.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 e izquierda 4, muy larga, se cierra, baches. Y cuidado, freno fuerte sobre cima para derecha 4, a peligro, chicán derecha por puerta. A derecha 5, e izquierda 4, larga, se cierra, 50. Se estrecha por puerta, a derecha 6, larga, 150.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 Izquierda 5, silla derecha 4, baches, e izquierda 1, abierta. Y derecha 3, sin corte. E izquierda 5, larga, baches, cuidado, freno. Para recto a derecha, sobre asfalto, 50. Cuidado, freno derecha 4, sobre grava, casa dentro e izquierda 4. E izquierda 4, 30 Y derecha 4, a izquierda, a fondo, se cierra 4 A derecha 4, va 6, 80 Izquierda 4 y derecha 4, corta a izquierda 3 freno y derecha 4 sobre cruce, 30. E izquierda 3 baches, a derecha 4 abierta. Y derecha 4 abierta. A izquierda 1. A izquierda a fondo sobre asfalto, a derecha 5 larga. Cuidado, freno para recto a izquierda sin corte sobre grava. E izquierda 5 a derecha 3 corta a izquierda a fondo. 2 y derecha 3, 80. Izquierda 4 corta abierta, derecha 3 corta. A izquierda fondo corta, 80. Derecha 4, se cierra, freno para horquilla, cerrada a derecha, sobre asfalto, se ensancha. A izquierda 6, larga, se cierra, 3, roca, fuera, 40. Derecha 4, se cierra, sobre cima, izquierda 6, abierta, larga, sobre cima, 30. Derecha 4, corta e izquierda 6.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 Fren izquierda 3 corta, a derecha 2 corta. Cuidado. De izquierda a fondo se cierra 1, a derecha 1 abierta. De izquierda 4 abierta. Y derecha 5 se cierra.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 izquierda 4 cortas estrecha 60 horquilla cerrada izquierda sin corte achicar derecha y derecha 3 y derecha 4 a cuidado salto a recto a izquierda y tono Izquierda 2, corta, recto, a derecha, recto, a izquierda, se ensancha, 30. Recto, a derecha, se estrecha, giro, 70. Peligro, recto, izquierda, sigue, se estrecha, 30, cuidado, freno. Izquierda 2, corta, horquilla, derecha, que se estrecha. Y horquilla izquierda, 50. 60 Recto a derecha 60 Sigue izquierda Cuidado freno Chicán derecha Horquilla cerrada Izquierda 80 Sigue izquierda Cuidado Recto a derecha 50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 Horquilla cerrada izquierda sin corte, a chingán derecha. Y derecha 3. Y derecha 4, a cuidado, salto a recto a izquierda. Y e Izquierda 2, corta recto a derecha, sobre recto a izquierda, se ensancha 30.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 derecha 60, cuidado, sigue izquierda. Chican derecha y meta.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 E izquierda 4 muy larga se cierra, Valles. Y cuidado, freno fuerte sobre cima para derecha 4 a peligro, Chican derecha por puesta. A derecha 5 e izquierda 4 larga se cierra. 50.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 Izquierda 2 y derecha 3, 80. Izquierda 4, corta, abierta, derecha 3, corta. A izquierda, a fondo, corta, 20 para meta. 5 corta, a izquierda 3 corta y derecha 5 se cierra corta sobre cima, 80 izquierda 3 y derecha 2 y derecha fondo, a izquierda 4 corta a derecha 5 freno para recto a derecha sobre asfalto a izquierda 5 media sigue Freno a derecha 4, sobregrava a derecha 1. A izquierda a fondo se cierra 4. E izquierda 4 se cierra a derecha 3, corta. Para cruce izquierda, derecha 4, sube. E izquierda 5, a derecha 4 corta. 50. Izquierda 5, a derecha 3, se cierra sobre cima. E izquierda 4, acuesta y derecha 4, sigue sobre cima. 30. Derecha 4, sigue freno para izquierda, 3, corta sin corte sobre asfalto. 50. Cuidado, freno para recto a izquierda, sobre grava. 30. Derecha 5 larga se cierra baches. E izquierda 3, 20. Derecha 1 media, se cierra. E izquierda 4 sigue baches a cuidado, derecha 5 baches. A horquilla izquierda y baches. A derecha 6 se cierra 3 baches. Y horquilla derecha abierta. Izquierda 4, 30. Derecha 3, e izquierda 3, media, 100. Izquierda 5, baches. Cuidado, se estrecha por puerta 30, derecha 3, larga. Izquierda 5, freno fuerte por fuerza para chicán, derecha 30. Izquierda 4 sobre cima y derecha 5 muy larga, se cierra 4 media. E izquierda 3, 60. E izquierda 4 corta, derecha 5 sobre cima, se cierra. Izquierda 5 sobre cima, 30. Y derecha 5 sigue a izquierda 5, corta sobre cima. A derecha 4, abierta sobre cima. E izquierda 4, abierta sigue. Y derecha 4, sin corte a izquierda 5, se cierra, corta sobre cima. Y cuidado, freno para asalto quizás a izquierda 4 sobre asfalto. 4, corta, a derecha, 5, corta, 30. Derecha, 6, sobre cima, sin corte. A cuidado, sigue izquierda para cima, sobregrava a izquierda, 6, 150. Cuidado, freno fuerte, baches para horquilla izquierda, sin corte. A derecha, 5, sigue a giros para meta.